Bueno, quizás os preguntaréis porque mis Bueno, quizás os preguntaréis porque mis vídeos respuestas son horribles Bueno, eso es porque prefiero que la gente que me vea Que la gente me vea por mis propios vídeos y no por vídeos que hago los demás, o sea para no hacer tanto spam, mis video-respuestas son malas, ¿vale? Porque lo importante es el canal y lo que haces en el canal, no las video-respuestas en sí, aunque también son del canal. Lo importante es lo que haces en tu canal, y la gente se suscribe. La presentación del canal es lo bueno. Puede presentarme de mil maneras, pero la presentación es buena, aunque la... las video-respuestas no me presento, es... Lo hago porque quiero, ¿vale? Así que si las vídeos respuestas son malas, no os miréis. Yo hago los vídeos porque quiero. Así que adiós.